ingreso a Ciencias de la Información, eh, porque en realidad quería estudiar, hubiese ingresado, si fuese una estudiante de hoy, a Ciencias Sociales. Quería estudiar Ciencias Políticas, y no existía la carrera solamente en la Universidad Católica. En mi condición eh, de hija de trabajadores no podía ir a la Universidad Católica, así que las opciones disponibles, comunicación era una de ellas. Eh, no me interesaba demasiado eh, la, la cuestión de medios, pero sí que me interesaba la escritura, me interesaba la política y dije, bueno, puede ser un camino. Eh, ingresé y la verdad es que, bueno, creo que tienen que ver con, con todas las cuestiones que, que uno puede pensar a lo largo de, de su vida, ¿no? Como eh, fue al lugar a donde tenía que, que ir, eh, fue al lugar a donde tenía que ingresar, definitivamente no hubiese nunca hecho carrera política, no era lo mío, me, me, me siguió interesando siempre, por supuesto, la, la política, eh, pero sobre todo la militancia política y el estudio de la política para poder comprender eh, la sociedad y el mundo en el que, en el que vivimos. Y en ingresar, bueno, fue de deslumbrarme. Primero fue toda la lucha, eh, esos, esos primeros años de democracia, la lucha por, por todo lo, lo que todavía había en la Escuela de Ciencias de la Información, en, como resabio de lo que había sido su, su oscura historia, digamos, bajo la, la dependencia de derecho e intervenida como había estado nuestra escuela. Eh, fueron tiempos eh, interesantes de, de luchas, de discusiones, de de un gran nivel de discusión política. ¿no? Eso sí lo, lo, vi, lo recuerdo como un momento, eh, creo que todas las, las expectativas mías en lo político, con la carrera que inicialmente había pensado, encontraron el lugar donde resolverse, eh, pero de una manera mucho más, eh, creo que... Eh, ligada a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa fue, después, por supuesto, mi, mi carrera fue muy eh, azarosa porque también en el año 87, con, con todos los paros docentes, y, eh, abandoné la carrera, finalmente eh, egresé después de, de varios años que, en que no pisé por la facultad, me enojé mucho en un momento, toda la época... Del, del último menemismo, eh, me, me enojé mucho con, con la formación, eh, sentía como que estaba... Bueno, no podía pensar en ese momento, eh, quizás, que lo que pasaba en la formación de Ciencias de la Información estaba anudado a procesos que nos exceden totalmente eh, como, como, como institución. ¿no? Finalmente eh, vuelvo y vuelvo eh, como, como adscripta a una, a una cátedra, la cátedra de lenguaje 2 y producción radiofónica, y allí eh, la perspectiva de la cátedra, que era de, eh, de perspectiva semiótica, sociosemiótica, me, me gustó, me gustó realmente. Eh, sentí que era un camino, eh, coincidió con la apertura, no, fue posterior, pero digamos, este, de la, del doctorado en semiótica eh, en el CEA, y entonces, eh, bueno, eh, hice la inscripción, después eh, coincidió con, no sé si con una licencia o algo así, que eh, después de la inscripción, yo estaba haciendo la inscripción, me acuerdo, cuando eh, en el momento de las Torres Gemelas. Lo recuerdo porque estábamos en clase y recibo una llamada de, de, de, de mi compañero, de mi esposo, y me, le digo, estoy en clase. <risa> no, no, no sabía digo, cómo me va a llamar estando en clase. Eh, teníamos una bebé, así que me asusté. Y, y entonces no era que estaba conmovido por lo que estaba por las noticias. y bueno entonces allí eh, eh, no, no empezamos a averiguar qué pasaba. Bueno, fue un momento así, lo recuerdo como, como un hito de la, de la adscripción eh, con la profe eh, María José Villa estábamos y ella justo había salido y, y yo estaba con sola con, con los estudiantes. Bueno, después eh, se, hace, se da una vacante y yo ingreso al, eh, a una selección de antecedentes eh, e ingreso a, la, a esa cátedra eh, como profesor asistente. Así que eh, fue, fue un camino, digamos, como digo, eh, un, un proceso ¿no? de, de enojo, de amor y desamor que, que tuve con la, con la entonces escuela, eh, cuando yo vuelvo por esos años, estaba, vuelve a aparecer el tema, era director este, Ulises Oliva y, y vuelve a aparecer el tema de la, la creación de la facultad como una posibilidad y siempre como el deseo ese de, eh, de recuperar algo que nos fue arrebatado, ¿no? Eh, así que siempre quedó, quedó en, en, en mí, digamos, como un norte, ¿no? el, el tema de, de la creación de la facultad. Eh, después, eh, bueno, continué en, en la docencia eh, años más adelante. Eh, también rendí concurso para la materia de lingüística. No me acuerdo si antes rendí selección de antecedente, creo que sí, y después concurso. Y, y bueno, allí fue el, fue el lugar digamos donde, donde crecí, también estuve unos años más en el, en el taller, pero luego eh, no, no, no seguí allí. En ese momento, lo pienso como un momento verdaderamente eh, extraordinario ¿no? para, para la comunicación y para la carrera. En el año 2009, que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo todavía estaba en el taller de radio, así que participamos en la elaboración, de los, de la, en la discusión de los 21 puntos, eh, también que esas discusiones estaban como a flor de piel en todas partes, entonces eh, si viajábamos con los estudiantes, si discutíamos en las reuniones de REDCOM que, que se hacían, que eran bastante amplias y públicas las reuniones en aquel momento, eh, había como una efervescencia de la, de la comunicación y las discusiones estaban a la orden del día. Después, este, eh, yo eh, eh, en ese momento también de la mano de, de RedCom estábamos, teníamos, el, creamos el Observatorio de Medios, con la, también estábamos con la Facultad de Comunicación de, de la Universidad de Uncuyo y con la gente de La Plata, y entonces, bueno, de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo. Y fue, Realmente una experiencia muy, muy buena, también con, con un seminario que eh, podíamos ver en ese momento con la ley lo que aparece como muy fuerte es eh, por primera vez visibilizar que los medios no eran neutrales. Eso nosotros lo, lo habíamos estudiado, lo habíamos discutido, me acuerdo alguna discusión con, con, un, con el profesor Kempas, creo que era en periodismo, en, en mi primer año de periodismo, y que decía que existía la objetividad periodística. Intuitivamente yo en ese momento se lo discutí a muerte, <risa> eh, después aprendí a discutir eh, no tan a muerte eh, todo, pero bueno, en ese momento no, yo estaba convencida que no, no existía la objetividad y fue muy bueno poder ponerlo en discusión porque me daba cuenta de que también de que hay como eh, esa mirada hacia los medios si, si aparecía en televisión, si lo decían determinados periodistas, digamos, tenía mucha factibilidad de ser cierto y, y definitivamente no, no era así, pareció en ese momento quizás porque después aprendimos también que todos vivimos en una burbuja ¿no? eh, mediática y eh, digital, que había como una extensión, una expansión de esa comprensión a nivel de la sociedad y luego cuando vemos hoy, por ejemplo, el, el nivel de, de, de inmersión que tenemos en noticias falsas, claramente decimos, bueno, no, no, no fue así, o sea, el nivel de conciencia de lo que hacen los medios eh, lo, lo decía en una clase con, eh, refiriendo a Marshall McLuhan ¿no? eh, cuando el pez en el agua bueno, nosotros el pez no sabe que vive en el agua hasta que no, no lo sacan que ese es su medio y nosotros no sabemos que vivimos en determinado ecosistema de medios hasta que eh, por así o lo estudiamos o vemos alguna situación disruptiva como fue la ley que ameritó una discusión eh, muy amplia. Durante la misma gestión de, Pauli, de, de Paulina y yo este, ingresé a la Secretaría Académica como Prosecretaria Académica eh, estaba en el Observatorio de Medios y eh, después eh, por, estuve en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y, y después llego a la dirección, por, por elecciones, eh, como eran siempre acá digamos en nuestra escuela, ¿no? elecciones directas. La verdad es que también ese fue un hecho no voluntario de mi parte. No, digamos, no, nunca tuve la intencionalidad de ser ni directora ni, ni decana, pero um, siempre fui militante y creo que también para mí la facultad se había transformado en un proyecto y creo que eso llevó a que un grupo de compañeras este, y compañeros consideraran que era la persona que podía llevar adelante ese proceso, ¿no? Entonces, eh, bueno, así es que fui, fuimos elegidos con mi eh, compañera eh, y amiga Estela Reyes, la profesora Estela Reyes, eh, directora y vice en el año 2011. Y el, bueno, sí, el propósito allí, clara y absolutamente, digamos, era crear la creación de la, de la facultad de, de comunicación. Eh, sobre todo porque había discusiones, digamos, es un tema que, que nunca, que nunca se, se quiso abordar en la universidad y eh, se trató de eludir, a veces se avanzaba, a veces... Este, pero um, hubo un momento en que hubo una eh, y, y después siempre se dejó dormir el expediente, como ocurre con estas cuestiones. ¿Por qué no, quería, no se quería que esta escuela fuera facultad? Esa era la pregunta. Entonces, ante esa pregunta, eh, que ustedes no están en condiciones, porque no tienen carreras, porque bueno, eh, se formaliza el, el profesorado que comienza este, durante la, la, la gestión de, de Paulina Emanueli y después eh, eh, también el trayecto de locución que tenía que no se no se formaliza como carrera independiente porque eh, justamente estaba en plena discusión en aquel momento el plan de estudios y entonces eh, necesitábamos dar una respuesta rápida pero que a la vez pudiese luego eh, sí digamos, eh, articularse a lo que fuese el plan de estudio. Así se armó, se armó como un trayecto curricular que fue aprobado tanto por, eh, aquí, digamos, por académicas, por el consejo directivo en aquel momento de derecho y eh, por, el, por académicas del, de la universidad, porque era un trayecto curricular, no se lo pensaba como simplemente, digamos, este, algo, una formación extra. ¿no? Y entonces, eh, bueno, ¿qué más faltaba? Las carreras estaban en este momento. Eh, faltaba, pensábamos nosotros, bueno, eh, visibilizar y eh, mejorar, optimizar procesos que, que aquí se venían llevando adelante. Uno de esos procesos eh, fue protocolizar, eh, protocolizar todos todo, todo los, los procedimientos administrativos. Eh, ese, ese proceso se hizo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica. Hicimos un convenio, eh, ya el convenio se hizo en 2010. Yo era Secretaria de Ciencia y Técnica en aquel momento. Después también eh, pensar en en, en algo de la, la identidad que había tenido esta, esta escuela, eh, nos ponía en, en orden de que se mirara esta comunidad. ¿Por qué nosotros no queríamos ir a las facultades sociales? No era un capricho. Muchas veces, en algunas discusiones, a mí se me preguntaba, eh, ¿por qué no quieren ir a, a sociales? Sí, sí, ¿Cuál es el plan B si no sale comunicación? Y yo decía, pues no hay plan B, seguir siendo ciencias de la información, no hay un plan B de ir a sociales y no hay un plan B si no es algo que se, se haya discutido y que se considere que sea superador de la idea de ser facultad. Se nos pidieron cosas que no se le pidió a ninguna facultad, a ninguna facultad, ni a artes, ni antes a lenguas, eh, ni a psicología, las facultades que se habían creado últimas. Eh, no se le pidió a ninguna que, que, que, que tuviera todo lo que teníamos que tener nosotros. Realmente nos sobraba, siempre decíamos eso, para hacer facultad. Nos sobraba porque ya de por sí teníamos una manera de funcionar que era bastante autónoma. Toda esa vocación y esa identidad libertaria que tuvimos, que también se expresó cuando nos ponen bajo la tutela de la Facultad de Derecho, una facultad tan anacrónica, tan diferente a lo que, a lo que era Ciencias de la Información, eh, me parece que en un momento también comienza a asimilarse, o sea, estar bajo la... Eh, fue una, una forma de supervivencia, entrar en las lógicas para, de, eh, para sobrevivir de esa facultad de la que dependíamos. Era la que manejaba todo en, en algún punto y en, entonces, y estoy hablando de toda la historia, ¿no? De la vuelta a la democracia hasta que se crea la facultad. Fue muy fuerte esa dependencia y creo que fueron muy fuertes las marcas que deja en esta comunidad. Aparece muy fuerte cómo a veces el pensamiento de las personas eh, y de una comunidad es fuertemente atravesado por improntas que son eh, externas y que a veces poco tienen que ver con esa comunidad. Jesús Martín Barbero de la década del 70 ya decía eh, estos mecanismos por los cuales la persona, eh, los pobres del mundo, los humildes, en algún eh, momento se hacen cargo y se identifican con eh, las necesidades, los reclamos y el sentir eh, de, los, de, la, de la clase dominante. ¿no? Y entonces acá había algo de eso, de pensarse como, eh, bueno, esta escuela así no tiene arreglo, tiene que ir a, a una facultad donde este, gente más iluminada gobierne esta masa eh, inconducente que, que es este, Ciencias de la Información. Y eh, claro, uno tenía claro que gran parte de lo, peor, de lo peor que uno podía ver de la identidad y de esa cara eh, de ciencias de la información tenía que ver con la dependencia de derecho eh, marcas que yo creo eh, confío en que el tiempo va a ir eh, borrando porque creo que va a prevalecer ese espíritu libertario eh, en el mejor sentido emancipador vamos a decir porque hoy por hoy la palabra, todas las palabras son objeto de, eh, de, de tergiversaciones y entonces vamos a decir ese espíritu emancipatorio y, y Sí, de liberación, pensemos en la década del 70, ¿no? Que se crea comunicación, ciencias de la, de la información. Eh, creo que va a ser, eh, en algún momento va a prevalecer, eh, o por lo menos es el deseo, ¿no? De que eso ocurra. Hubo 13 asambleas interclaustro durante los cinco años, eh, mis cinco años de gestión. Eh, en los primeros tres, con, con Estela Reyes, en los últimos dos, eh, hasta que ingresa la normalización eh, la, con, con Víctor Hugo Díaz eh, 13 asambleas interclaustros eh, eh, 11 de ellas vinculadas a la creación de la Facultad eso fue, digamos, como un hito que en todo caso puso en su máxima expresión lo que había sido una identidad fuerte de esta, de esta Escuela de Ciencias de la Información ¿no? que era esta comunidad la que decidía sobre sus destinos. Eh, esa instancia, o sea, me parece que esa instancia de la Asamblea Interclaustro fue eh, como un ingrediente insoslayable. No se podría, digamos, todo, si todo lo demás hubiese estado, aún el contexto político, aún eh, la, la, la voluntad de, a nivel de, de, la, de la Secretaría de Políticas Universitarias, eh, aún con eso, la voluntad aquí en la Universidad no existía, o sea, no existía la voluntad por fuera de esta escuela, nadie estaba convencido, eh, más allá de que había habido compromisos y demás, no había convicción de que esta facultad se tenía que crear. Eso en algún momento se puede forzar por la presencia de la comunidad, con lo cual, eh, también digamos, nos, nos lleva a pensar, y por eso quizás eh, eh, es pensar eh, que la Facultad de Comunicación de, de la Universidad Nacional de Córdoba nace pensando, digamos, es muy coherente su origen en la década, en el 72, es muy coherente con cómo nace esa facultad en un momento de, eh, de expansión de la, de la comunicación pero también eh, de la forma en que lo hace, ¿no? que es la propia comunidad eh, la que es capaz, en un proceso digo de comunicación muy en clave Martín Barberiana, eh, de pensar los procesos son procesos, no son momentos. Absolutamente eh, en, en este proceso que lleva a la facultarización Interviene un contexto favorable en términos de los debates que había en la comunicación en ese momento. Absolutamente. Ya en aquel momento eh, recuerdo yo en reuniones con decanos explicándoles eh, qué pasaba con la Internet de las Cosas, qué pasaba eh, con la comunicación transmedia, qué pasaba, pero que no estábamos hablando eh, solo de tecnología, estábamos hablando eh, precisamente de... Eh, procesos de comunicación, de cambios en, en la comunicación que iban a caballo también, no solo del cambio tecnológico, sino también, eh, en aquel momento, eh, dialogaban con un contexto político, que fue eh, fundamental, fue fundamental porque eh, se, se, vio la, la, la, se veía la necesidad, digamos, y todas las carreras de comunicación eh, estaban firmaban petitorios y hacían eh, declaraciones y, y manifestaciones eh, por la importancia que tenía estratégicamente y políticamente la creación de una facultad de comunicación en el centro del país eh, así que eh, definitivamente el contexto político tuvo un peso importantísimo pero que no hubiese sido posible si no, si, si, no, si, no, si no crecía, si no maduraba. Por eso me, me encanta pensarlo como, como un proceso uh, en, con distintas eh, dimensiones. Pero en ese momento eh, se confluyó a la creación, nadie podía no ir a eso. ¿no? porque había mucha mística eh, alrededor de esa creación. No era digamos, crear una facultad para, sino que era pensarse como digamos, un, una usina generadora de pensamiento, de transformaciones en el nivel de la comunicación, de la formación de los comunicadores eh, en el centro de, del país. No, no, no era un, un dato menor. que la colla que estaba en el diario La Voz del Interior era uno de los columnistas principales en las páginas editoriales hacía muchos años y que había eh, sus columnas eran emblemáticas porque, bueno, haber sido, digamos, este, crítico de cine. Eh, lo llevaba y, y su conocimiento geopolítico lo llevaban a hacer análisis de una complejidad y de una envergadura que después hemos extrañado siempre en la prensa tradicional, digamos, ¿no? porque no, no, no eh, se pierde con, con, con, esa, eh, con ese despido totalmente injusto, y es porque él se expresa eh, a favor de la. en el conflicto de la, de la, de la 125 de la famosa ley 125, eh, y bueno, inmediatamente, digamos, este, pone, en todo caso pone en discusión incluso, ¿no? todo la, el, el reclamo del campo en ese momento y, y lo hace con argumentos más que sólidos y, y por eso se crea el Centro de Medios Enrique Lacoya, que se inaugura y digamos este, eh, para el Día del Periodista y, y la conferencia inaugural eh, estaban Horacio Barbisky y Víctor Hugo Morales y era claro poner también a la figura de, de Enrique Lacoya en el, también en el podio ¿no? de las, de, de que en ese momento aparecían como figuras este, también eh, fuertemente eh, populares reivindicadas ¿no? eh, entonces eh, que es, sí, yo creo que es un acto, fue un acto, de justi fue un acto de injusticia que lo echaran, fue un acto de justicia que lo reivindique, que lo reivindicara esta escuela y creo que eh, sería importante, sí, sostenerlo como referencia, ¿no? Me parece que sí, sumamente. Pienso que... Eh, en relación con los debates que, que, que eran necesarios en aquel momento y que eh, entiendo como imprescindibles a la luz de lo que está pasando con todas las carreras de comunicación en general, que hay una. y que no debe ser casual, ¿no? Eh, un decaimiento de las carreras eh, de comunicación ha dejado de ser la vedette de las carreras y ha dejado de ser el lugar en donde se piense la transformación, eh, eh, si lo pensamos en términos políticos, mm. ha dejado de ser y, y ha dejado de ser el lugar donde la gente busca formarse para los, los estudiantes, buscan formarse para eh, los medios. Quiero decir que está pendiente pensar en esa formación, no solamente el destino de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes, a dónde van a ir, a qué mundo van a salir a trabajar. Están dejando de existir eh, cientos y miles de profesiones que existían hasta hace unos poquísimos años y en el campo del, del periodismo, por ejemplo, eh, van a dejar de existir eh, varios lugares de trabajo, puestos de trabajo con lo cual pensar la comunicación, digamos, para nosotros es una responsabilidad. ¿Cuál es la formación que van a tener nuestros comunicadores, nuestras comunicadoras? ¿Cuál es la formación que les estamos dando? ¿A, a qué mundo estamos, eh, eh, están saliendo y para qué mundo nosotros estamos formando? Pensando en que la mayoría de los docentes somos eh, más allá de la edad, ¿no? Tenemos eh, formateada la cabeza en el siglo XX, absolutamente. Y, y nos cuesta mucho mirar cómo va a ser el mundo que viene, pero no el que viene dentro de 30 años, el que viene en los próximos 5 años. Y en ese punto creo que sí hay eh, necesidad de un debate, de una generosidad en el debate. Y pensamos en ese último Barbero de acá de, de, de, de, de hace dos años, cuando lo escuchábamos en, en conferencias, eh, hablarnos de la necesidad de, de cambiar, cambiar, cambiar la cabeza para que siga la comunicación eh, eh, siendo un espacio de transformación. Que si seguíamos con modelos viejos, ponerle tecnología, lo único que hacíamos era eh, complicar más todavía la cuestión y confundir más, creyendo que innovábamos y haciendo creer a nuestros estudiantes que innovamos, cuando en realidad estamos modernizando en términos tecnológicos, prácticas y discursos en términos académicos absolutamente obsoletos, arcaicos. ¿no? Pero hay que poder construir esos espacios eh, a riesgo de perder lo que, eh, lo que, hemos, lo que supimos digamos, conseguir como comunidad que no es el sello de ser una facultad, que no es eh, estar sentados en el Consejo Superior sino, eh, bueno, transformarnos en esa, en esa usina ¿no? de pensamiento eh, eh, y de, de transformación en lo comunicacional. Porque eso va a tener impacto definitivamente en lo, en, en lo educacional. Eh, cambiar la práctica de comunicación que subyace al modelo también tradicional y arcaico de la práctica educativa eh, modifica absolutamente, digamos, la... La, la forma en que estamos eh, formando estudiantes en, en, esta, en esta facultad, en esta universidad. ¿no? Entonces, eh, volver a, a pensar en la comunicación con ese sentido estratégico, bueno, es para mí uno una, una de los temas pendientes que tenemos, ¿no? o sea, volverle a dar esa centralidad estratégica en todos los órdenes, no porque comunicación sea todo, sino porque si lo pensamos en la práctica educativa, no lo digo yo, lo decían Freire, Caplun en aquel momento y después mucho eh, después con las tecnologías uno puede pensar, eh, eh, nuestros estudiantes están navegando, surfeando por un mar en el que nosotros estamos este, con el ancla queriendo sostenerlos, digamos, se me ocurre ¿no? como, como metáfora y sostenerlos en, en formas y contenidos y saberes que probablemente le sirvan de muy poco al mundo al que salen. Si no sabe eh, el nuevo, los nuevos lenguajes eh, por donde está pasando el conocimiento y la información hoy, se está perdiendo, digamos, de una... Pero además, porque es la lógica, o sea, cuando yo también morfológicamente, yo conozco la forma en que, en que se escribe más allá del sentido y demás, estoy dominando un lenguaje. Si yo... Desconozco totalmente el lenguaje este, informático, si yo de desconozco eh, absolutamente la lógica, y no porque tenga que aprender, yo a mis años menos, eh, de eh, cómo, cómo, cómo, cómo funciona la inteligencia artificial, qué es Big Data. Eh, pueden incluso los ingenieros, ingenieras de las, eh, no, son todos hombres, creo, de las grandes corporaciones tecnológicas, acceder a la cantidad de información que todos los días religiosamente entregamos cuando abrimos la computadora, ni siquiera sabemos el destino de esa información personal. Pero si no tenemos esa cabeza digamos, en, en nosotros para poder eh, a, eh, a, a abrir a que investiguemos y que nuestros estudiantes puedan investigar y tener avidez por saber de eso que es el mundo en el que ellos van a transitar, y vamos a tener este, eh, un problema, digamos, ¿no? Bueno, es, esa identidad, que yo creo que no es menor, no es menor eh, que, que se haya fraguado en, durante la, el, el momento de, de la dictadura, fundamentalmente, con eh, todos los desaparecidos que tiene que tiene que que tuvo Ciencias de la Información eh, muertos, eh, presos, presas mm, creo que eso es algo que, eh, insoslayable en la historia pero no como una historia porque a, a nosotros nos decían en aquel momento bueno, pero ustedes eh, hay muchas facultades que tienen o instituciones que tienen desaparecidos es como que ustedes lo ponen en, en, eso, eso no es suficiente. La historia, la, siempre la historia de la escuelita con toda su historia trágica, digamos, no es suficiente. Es que no era el aspecto trágico, era toda la vida que había. Por eso la transmedia que se hace aquí en CEPIC en el año 2016, con, el, con los 40 años de, del, este, del golpe cívico-militar. Eh, tiene ese sentido, de recuperar la vida, el sentido de vida que había. Entonces yo creo que esa identidad fue muy fuerte para nosotros y eh, caló muy hondo más allá, en, en varias generaciones hoy, yo creo que eso está más, dificu más dificultoso, eh, es, es difícil incluso por el contexto, ¿no? pero eh, caló en, en, en varias generaciones pero creo que eh, esa síntesis que fue eh, el, la, la, la narrativa transmedia de 40 años, 740, eh, significó eso. eso. Eso es ciencias de, ciencia de la información. Eh, recuperar, como dijera Atahualpa Yupanqui del aromo hacerse flores de sus penas. Eso, eso es ciencias de la información, hacerse flores de sus penas y transformar la tragedia no en rencor, sino en, en, en empoderamiento. Esto es lo que me hace fuerte. Tengo toda esta historia, además de la sangre, de la muerte, de la desaparición, de, la, de, de, de toda la pérdida que tuve, tengo toda esta fuerza, digamos, la fuerza que tengo hoy para ser facultad está hecha de todo eso pero está hecha de todo lo que podemos hacer eh, y mostrar cómo mira, te muestro mi tragedia en una narrativa transmedia que es el lenguaje en el que eh, habla la comunicación hoy. Pensando hacia el futuro y las posibilidades que tiene la comunicación y las carreras de comunicación, la formación de comunicadores, en un mundo donde las fake news, las noticias falsas, eh, el, el, el contexto político lleva a formas cada vez menos democráticas, menos democráticas de manejo de la información, menos democráticas de la participación política. Yo creo que un gran desafío de las carreras de comunicación es recuperar eh, la dimensión dialógica de la comunicación, de la comunicación, eh, digo, interpersonal, pero para poder llevarla a un plano también eh, eh, comunitario. La comunicación no puede ser una disciplina de segunda. Esa, esa era, es parte de la discusión. Entonces, si vos querés eh, estar donde se discute el poder, primero tenés que construir un poder tenés que construir las bases de ese poder, pero a la vez eh, tenés que pensar que no podés estar en un lugar marginal. Si vos, ¿quién quiere discutir con, con, con una escuelita que no es nada? Digamos, no. O sea, se discuten los actores que van a tener alguna incidencia en la definición de los temas estratégicos. Entonces, en la formación de comunicadores iría recuperar ese sentido conversacional y llevarlo a un lugar casi como de práctica eh, radical, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿realmente te estás bancando una conversación cuando estás haciendo esta práctica de comunicación? ¿O, o, o no? ¿O estás haciendo como qué? Digamos, ¿no? Por otro lado, eh, trabajaría absolutamente, pensaría, digamos, en esta, en esta, en esta conversación, ¿no? en esta, este modelo conversacional, fuertemente anclado a, a la tecnología, porque en definitiva se resuelve con el celular, o sea, se resuelve eh, más allá de, de la tecnología mayor que es necesario disponer y conocer, pero hay eh, una práctica básica de la comunicación a la que nuestros eh, estudiantes pueden arribar desde un conocimiento eh, eh, muy fuertemente anclado en modelos diferentes de comunicación con tecnologías que la mayoría dispone que son los celulares, por un lado. Entonces, no es que nuestros eh, estudiantes van a tener cabeza de y van a tener que aprender ingeniería, pero tienen que poder hablar de igual igual con un ingeniero en sistemas o en telecomunicaciones para poder tener palabra, porque si no, no van a tener opinión, digamos, van a, su opinión va a ser la de un eh, eh, vecino, digamos, no, no de un profesional, eh, frente a los cambios que hay en nuestro campo disciplinar, eh, tecnología mediante.